Bueno, vamos a dar inicio al evento. Muy buenas noches a todos los que nos acompañan, a todos los que nos siguen, y a todos los presentes y a los expositores. Eh, voy a comenzar con una tertulia que es organizada por Caipa Comunitaria. Caipa Comunitaria es un colectivo de hombres y mujeres que promueve la comunidad, prácticas de solidaridad, basadas en principios democráticos, de igualdad y equidad, y surge tras los ocatecimientos ocurridos a finales de 2019. También el evento está organizado por Juventud Comunista de Bolivia, es una organización política juvenil que en sus 169 años de trayectoria ha promovido la conciencia de clase en sectores populares, indígenas, campesinos y obreros, al mismo tiempo se ha constituido en uno de los grandes semilleros de formación de líderes a nivel nacional y hoy en día lucha contra actos de racismo, de fascismo y misogénico. El evento es eh, del Estado republicano al Estado plurinacional. El día domingo del 22 de enero se llevó a cabo un acto en la Casa de Gobierno donde estuvieron representantes de organizaciones sociales, ministros, presidente y vicepresidente, dicho acto se realizó en conmemoración al Estado plurinacional de Bolivia, que ocurrió hace 13 años con la vigencia de una nueva constitución política del Estado que entre otros aspectos incorporó a 36 pueblos indígenas a la vida del país, y tu histórico comparable con la independencia del 6 de agosto de 1825. En base a ello es que se ha creado este espacio para poder reflexionar y comprender qué es el Estado Republicano, qué es el Estado plurinacional, qué es aquello tan importante que celebramos el día 22 de enero. Entonces antes de dar la palabra a los expositores se va a presentar un video y eh, al mismo tiempo señalo al público que a lo largo de todo el desarrollo del evento puede ir realizando sus preguntas en las páginas donde se está transmitiendo y al finalizar las exposiciones se va a responder a la funda. es la diferencia entre República y Estado Plurinacional? El Estado Nuevo Plurinacional de Bolivia asume toda la nacionalidad de, Pluriculturales. Hace mención a lo que nunca antes se nombró en la antigua república. En la antigua república se nombraban solo los departamentos. En cambio ahora se nombran hasta los que estimó, rincones del país con sus diferentes culturas. Ah, somos hartos, todos artos. Para mí República es la continuación de una estructura eh, de índole colonial desde la fundación de Bolivia Donde las leyes eh, eran regidas más que todo para, para responder a privilegios de, de criollos y mestizos Ya desde que tomó el, el mando presidencial eh, un indígena ya se comenzó a estructurar los cambios para Bolivia eh, es en este sentido que se, en, que se funda lo que es el Estado Plurinacional, lo cual eh, considera de, de punta a punta todos los, mmm, todas las culturas originarias, donde se considera eh, más que todo eh, a las personas indígenas y más inclusión de las mujeres. Considero que el Estado Plurinacional es, eh, bueno, que está conformado por varias etnias y culturas y que en esta hay gran variedad. Bueno, la diferencia de la época republicana con lo que vivimos en nuestro estado plurinacional de Bolivia es que los sectores que han sido históricamente marginados hoy en día eh, logran gozar de todos sus derechos eh, política, social, económica y culturalmente, algo que en la anterioridad no se podía ya que fueron eh, exteriorizados a la periferia de la vida política, social y económica. Para mí es lo mismo el estado plurinacional según ese gobierno del MAS que... Él quiere que todos seamos iguales, pero no estoy de acuerdo, porque hay más discriminación, hay más racismo. En eh, 1960, 55, no había, no sabíamos qué era la derecha. Había también la izquierda y la derecha eran los partidos políticos, sobre el MNS, la palabra boliviana, los que dominaban en ese momento, en ese tiempo. Había el repor, los dineros, ese tiempo. Entonces ahora, ahora ya, ya, ya no hay ese, ese, esos partidos, ya antes ahora es la derecha y la izquierda. O sea que Bolivia ya nos hemos llegado a, a dividirnos, derecha y izquierda. Entonces yo, yo a mi opinión digo, por nuestra patria Bolivia deberíamos ser uno solo no debería haber eh, distinción de clases, discriminación, se nota, en la, misma, en, la, en la televisión se nota, se nota, claro, pero que... república se podría decir que era más liberal, eh, ahora con un nuevo estado plurinacional obviamente que participan más eh, culturas, ¿no? indígenas tienen más voto que que, que gobiernos participan más en preámbulo vamos a dar inicio eh, y vamos a presentar a los expositores quien va a desarrollar el tema desde una perspectiva histórica es Sergio Pérez Quispe maestro con 10 años de servicio maestro de primaria en la comunidad Villa Fátima que está ubicado en el Parque Nacional y Territorio Indígena Isiboro Siboro maestro de nivel secundario, o con ocho años de servicio en la provincia Pacajes del Departamento de la Paz, y durante la gestión 2021 fue responsable del componente de formación comunitaria en el programa de formación complementaria Profocom-Sec. Sergio, te damos la palabra. Eh, muy buenas noches a la distinguida audiencia de los hermanos y hermanas de Calfa Comunitaria, así como también la Juventud Comunista de Bolivia, agradecido por la invitación. Y bueno, voy a compartirles eh, este pequeño análisis acerca del contexto histórico en el que la sociedad boliviana se ha encaminado en este proceso, al que vamos a conocer como Estado plurinacional. Ciertamente nuestro Estado o nuestra sociedad en su conjunto ha tenido una fecha muy importante el anterior fin de semana, el 2 de enero, y tal vez es incluso, me atrevería a decir, algo mucho más, eh, un hito mucho más importante que el propio 6 de agosto, porque si nos damos cuenta, hay países como Chile, como Ecuador, como Perú, o algunas comunidades de la propia sociedad argentina que ya tienen esta idea de poder instaurar un Estado plurinacional. Así como las revoluciones de 1809, aunque son ejemplos distintos, donde, Bolí, donde lo que se conoció como el Alto Perú se convirtió en un foco de influencia para otros procesos revolucionarios durante el, los albores del periodo colonial, durante el ocaso del periodo colonial, mejor dicho. De la misma manera se está viendo que Bolivia vuelva a convertirse en un punto de referencia para otros pueblos. Y es que voy a, voy a empezar de esto. La, pluri, la pluralidad cultural, la pluralidad epistemológica, es algo anterior a la existencia de los estados modernos. Y es que nosotros podemos pensar que una organización democrática como las antiguas polis griegas o una organización democrática más reciente como la, el proceso de la revolución francesa han sido los únicos referentes para entender qué es un estado o cómo debe organizarse una sociedad. Y lo cierto es que prácticas democráticas han estado presentes en nuestros pueblos y naciones indígenas originarias desde hace mucho tiempo. De ahí es de donde tenemos que empezar. Entendiendo que los pueblos indígenas, en esa diversidad tan grande que hemos llegado a adquirir producto del contexto geográfico y producto de la cosmovisión que hemos ido desarrollando a lo largo de miles de años. Todo ese conjunto de identidades es anterior, es más antigua que el propio Estado Boliviano. Entonces, por eso me atrevería a decir que es un hito mucho más trascendental que el propio 6 de agosto. Pero bueno, vamos a entrar en ese proceso. Habíamos entendido entonces que los pueblos y naciones indígenas, así como todo lo que acarrean estas identidades, estos, estos conglomerados, son más antiguas que el propio Estado moderno, que empieza con la Revolución Francesa, la independencia de los Estados Unidos, que más antes, y que se consolida el, el, el día de la firma del Acta de Independencia, es, un, es, es muy reciente en comparación a la antigüedad, al, al, a, lo, a lo milenario, al carácter milenario que tienen los pueblos indígenas y es por eso que vamos a entender esto que el carácter cultural es mucho más amplio. en fin eh, otro aspecto que me gustaría resaltar para entender este, este aspecto histórico del Estado Polinacional es el carácter que tienen las luchas sociales eh, esa importancia que tienen las luchas sociales dentro de lo que es nuestra, nuestra la construcción de nuestro Estado la frase de indios rebeldes alguna vez se escuchó cuando se hablaba de Tupac catari o cuando se hablaban de los también en Chayanta. Y es que nuestro carácter rebelde, nuestro carácter de por sí eh, contestatario ante, ante lo, lo opresivo, ha sido un referente, una característica de esta identidad indígena que acabo de explicar hace un momento. Eh, y esto se puede incluso resaltar viendo la, la, el carácter o que tenían los pueblos andinos, por ejemplo, antes, de, antes del proceso colonial, pero en fin, se ha visto que los levantamientos indígenas, las revoluciones indígenas, porque ya tenían un proyecto mucho más, eh, mucho más preparado de lo que muchas veces se conoce, y es que para entender un movimiento indígena hay que entender que tiene que tener una organización, tiene que tener objetivos, y tiene que tener un método de lucha, y esto lo explicó, por ejemplo, eh, Álvaro García Linera, ¿no ve? Entonces, vemos que los pueblos indígenas, tomando, por ejemplo, el levantamiento de Tupac-Catar y Gregoria Paza y Bartolina Sisa, vamos a entender que los movimientos sociales, empezando por lo que son los levantamientos indígenas, tienen estas características. Tienen, un, tienen una, una organización y una forma de decidir sus proyectos. Es decir, se practica en cierta forma esta democracia ancestral porque no es un proyecto caudillista, no es un proyecto que se le ocurrió a, a, a una persona, a su esposa y a su hermana. No, es un proyecto de toda una nación. Y de esto solamente estoy tomando ejemplos porque no, no solamente ocurre en el occidente de nuestro país. Eh, vemos que también mantiene un, unos objetivos los objetivos de los pueblos indígenas han sido, no, no han sido dar una continuidad al status quo colonial, o sea, no han querido ellos solamente ocupar una mejor posición en lo que fue la estructura colonial, no, por supuesto que no. Ellos entendían que ten, que al ser una sociedad de, este estratificada en castas, era para ellos siempre una, una un, un tema de. de, de aceptar su posición y no podían ellos estar de acuerdo con eso, ellos tenían que reestructurar el propio Estado colonial, es decir refundar un Estado, tenían ellos un proyecto propio de Estado y hay que entenderlo de esa forma porque esto también es parte de la pluralidad en fin eh, llegamos a consolidar la independencia de lo que fue la República de Bolivia con las bases aún así Coloniales, voy a llamarlo así porque son, vamos, a, las, las élites bolivianas que fundan el Estado. No existe la participación indígena como tal en esa estructura, en esa nueva estructura colonial. En realidad es un grupo de, eh, discúlpenme el término, no es un grupo de doctores que se adueña de un proceso que ha llevado bastantes generaciones, que ha llevado la lucha de, de, de, de guerrilleras tan importantes como Juan Surduy pero eh, si se dan cuenta, una vez que se consolida la independencia, pues figuras como, como Juan Azurduy son hechas a un lado. ¿no? Imagínense que Juan Azurduy es más admirada en Argentina que en Bolivia, porque eh, Juan Azurduy sí pudo acceder a hablar con San Martín, y a Simón Bolívar no le dejaron hablar con Juan Azurduy, no, no querían que influya esa situación. El Estado es republicano, la independencia de Bolivia, como llamamos nosotros los maestros en las escuelas, eh, muchas veces puede ser un proceso sobrevalorado. Y es que nosotros podemos pensar que, no sé, o sea, ha sido lo máximo, si me disculpan los términos, ¿no? o sea, ha sido lo mejor. Y lo que, lo que ocurre es algo muy interesante. Durante el periodo colonial, en cierta forma, se respetan ciertas cuestiones. No estoy defendiendo lo, lo, lo colonial, ¿no? pero se respeta, por ejemplo, la tierra comunitaria. Cosa que en el periodo de la, de, la, de la República, después del 6 de agosto de 1825 no se hace. Eh, es por dar un ejemplo, ¿no? Entonces, el Estado colonial, es decir, mejor dicho, el Estado de la República posterior a lo colonial, no representa en sí, para los pueblos indígenas, para las clases oprimidas de este, de este país, no representa una liberación como tal. Simplemente representa el cambio de un sistema, quizás el cambio de una base económica, y el cambio de un sistema de gobierno, pero libertad como tal no es todo lo contrario. Un ejemplo muy claro de esto es lo que va a ocurrir en el siglo XIX, y es que en el siglo XIX el Estado boliviano se vuelve más agresivo con los pueblos indígenas, se vuelve más, más eh, invasivo con su territorio, y es que bueno... Como les dije, son, esto es una cuestión de copiar modelos extranjeros. Nuestras élites, al parecer, no tenían una idea de, de qué hacer una vez que se fueron los, los amos españoles. Al parecer, ellos querían copiar a, a, a sociedades, entre comillas, más avanzadas, muy presente en el siglo XIX el darwinismo social, muy presente las ideas de la Ilustración, de la Revolución Francesa, y muy presente la idea del Estado-Nación. ¿Qué es el Estado-Nación? Pues, el Estado-Nación Estado es una organización que no reconoce otras identidades más que una sola, la identidad boliviana en este caso. Eso se escuchaba bastante en el proceso de la Constitución Política del Estado, se pues escuchaba una senadora, que no quiero decir quién fue, bueno, todos sabemos cómo acabó, que decía, no queremos vivir en el, el suyo pero estaba ignorando bastantes cosas, pero, bueno, yo personalmente me daba cuenta que ella decía, yo prefiero ser boliviana a hacer otras cosas, y es que, bueno, esto no es reciente, esto viene desde la fundación de Bolivia desde esa idea de, de construir un Estado-Nación, un solo Estado con una religión oficial, con un idioma oficial, con una identidad única desconociendo todo lo demás o eh, bajándolo a un rango inferior, es decir no, estos no son naciones son, son, eh, son pueden llamarse tribus, pueden llamarse comunidades, pueden llamarse cualquier cosa no tienen cultura, tienen folclore no tienen arte, hacen artesanía, o sea, si se dan cuenta, en, en esos principios del darwinismo social y en esa idea del Estado-Nación, pues se menospreciaba bastante la identidad indígena. Y era lógico que se, se diera esa idea de que los, las élites oligárquicas de esa época pudieran hacer un mejor manejo de la tierra, pudieran hacer una, una reconstrucción de su sociedad a partir de, bueno, no sé, de... De tratar de educar a los indígenas pero educarlos no solamente como, como personas, sino prácticamente castellanizarlos o volverlos serviles a un estado, como les dije excluyente y con bases que aún mantenían lo colonial en ciertas formas y esto es creo el valor más importante que le podemos dar al estado plurinacional y el valor más importante que se le puede dar a las conquistas sociales que se han conseguido durante los últimos 20 años porque no se trata de una idea de un sector o, un, o una, una organización política para nada, o sea, se trata de un proceso que se lleva pues, ya casi 200 años, una sociedad en plena construcción, en fin. Eh, todos los sistemas políticos en este país han demostrado fracasar, cuando la realidad, en palabras de yo Gallardo, cuando la realidad, parafraseando, cuando tú no entiendes la realidad, la realidad te termina por someterte a ti, y es que nuestras élites ignoraban todas estas cosas de las que estamos hablando ahora, ellos pensaban que era fácil destruir una identidad, o pensaban que era fácil eh, reconstruir la cosmovisión o la forma de pensar de, de, de un conglomerado enorme de pueblos y naciones indígenas, de todas maneras eh, pensaban que era así, y no, no fue así, al final los modelos políticos que ellos intentaron implantar en Bolivia terminaron fracasando, el estado oligárquico fracasó en una primera etapa fracasó durante la guerra del pacífico el caudilismo militar de esta primera época demostró ser inadecuado demostró no tener la capacidad, cuando llegamos al periodo eh, liberal, posterior a la guerra del pacífico con una nueva constitución política, vemos que este, este esta nueva forma de hacer un, un Estado parece ser eh, lo ideal, parece ser un proceso, y, y este, por fin un logro, una conquista, y sin embargo este, este, esta nueva construcción de, otro, de, un, de un Estado liberal solamente responde a intereses económicos, a, un, a una política extractivista, es decir, en ese momento estaba en, en auge ya empezando la, la, la minería del estaño, y las élites bolivianas solamente querían construir un Estado que facilite la extracción del estaño para venderlo a otros países, e ignoraba las necesidades de su población, ignoraba el desarrollo del propio Estado, sino que favorecía a unas cuantas personas, como fueron, por ejemplo, los varones del estaño, ¿no? Mauricio Folti, la primera Mayo, señor Patiño, la famosa rosca minero feudal. Un, un grupo de empresarios mineros que ostentaban todo el poder político apoyados por, por una clase de terratenientes que mantenían o, sus haciendas desde la época de la famosa ley de exvinculación que destruyó las comunidades indígenas como dije hace un momento, el Estado fue agresivo con las comunidades indígenas y es así como se, se llega a a consolidar un nuevo estado en el que bueno, se, mantienen, se mantiene un sistema, o se implanta un sistema de tipo feudal de la explotación de la tierra y cómo vamos a entender este sistema feudal pues con la implantación de la servidumbre, no solamente se les quitó la tierra a los indígenas, sino que también se les obligó a trabajar en calidad de servidumbre en las famosas haciendas y esto pues, si se dan cuenta es una es lo que dije hace un momento, es muy agresivo en comparación al periodo colonial donde sí, los indígenas tenían que pagar tributos, pero se respetaba la, la propiedad comunitaria de la tierra, algo que fue fundamental para los indígenas y en este caso se deshace esta comunidad en pro del desarrollo del, del famoso proyecto liberal, pero bueno, en realidad lo que se hace es crear un, un malestar y volver nuevamente a, a, a a levantar, a encender la chispa de las, de las reivindicaciones sociales por parte de, de estas clases sociales oprimidas en la república levantamientos como el de Zárate Vilca responden perfectamente a esta situación de entender el problema de la tierra como una herida abierta desde la propia fundación del Estado que no se tuvo en cuenta la forma de pensar de los pueblos indígenas y se trató de implantarles un Estado, una un, se les trató de, de, de importar un modelo de organización que ellos no, no aceptaron. Y nuevamente vuelve a fracasar el Estado oligárquico. Vuelve a fracasar. ¿Y dónde se ve ese fracaso? En otro conflicto bélico que fue la Guerra del Chaco. No estuvieron preparados a esa, no estuvieron a la altura. Entendieron recién que para un Estado moderno es muy importante incluir a los indígenas en su sociedad pero lo hicieron a la fuerza, lo hicieron por vía de la alfabetización y el reclutamiento forzoso y los indígenas, pues, especialmente en el occidente de nuestro país, se vieron obligados a defender, eso es una guerra, ¿no? una guerra es el, el, el enfrentamiento, la confrontación de dos élites políticas, una en asunción y otra en la paz y los indígenas estuvieron en medio del fuego cruzado lamentablemente para nuestros pueblos indígenas muchas veces no se visibiliza esto, ¿no? podemos en el caso de la guerra del Chaco o la guerra del Pacífico, podemos dar bastante lugar a, a personajes, héroes de estos conflictos, pero no muchas veces le damos ese valor a los combatientes de la trinchera a los combatientes de la tropa, bueno, en fin es un punto aparte eh, lo que marca la guerra del Chaco y el, el ocaso, el declive del, del sistema oligárquico feudal del país durante la primera mitad del siglo XX estuvo también marcado por el surgimiento de la clase trabajadora y es que, como hablamos hace un momento, el estaño la, el auge de, de la minería en nuestro país pues fue acarreando mano de obra ¿y de dónde salió esta mano de obra? pues de las mismas comunidades indígenas Sí, en la provincia de Pacajes donde, donde trabajé varios años es un ejemplo muchos de los mineros de los, muchos de los trabajadores mineros tienen sus orígenes en las comunidades eh, en las comunidades de esta provincia de este, de este sector y estoy hablando de, de personas de la tercera edad o personas de, de, de edad adulta que han trabajado y por qué trabajaron en esto es de la misma manera como hoy en día un joven puede trabajar en una estancia ganadera en Beni, porque eh, hay más oportunidades para este joven porque se le va a pagar un sueldo y bueno, las condiciones económicas de nuestra sociedad hacen que nuestros jóvenes hayan buscado estos, estos, estos eh, empleos, estos trabajos. La clase obrera empieza a surgir a partir de esto en Bolivia. Los centros mineros, al mejor estilo de los capitalistas de, de finales del siglo XIX, van a mantener un sistema de explotación sobre sus trabajadores que van a impulsar a la misma reivindicación por parte de estos sectores de sus derechos. Va, va el, durante los primeros, de, durante la década del siglo XX hasta poco después de la guerra del Chaco, las ideas del marxismo, las ideas del trotskismo o incluso las ideas de, de, de tendencias fascistas van a pegar muy fuerte en los sectores eh, populares de la población pero especialmente voy a hablar de, de, de los trabajadores en este caso porque bueno ellos van a ser los protagonistas a partir de, estas, de estos primeros años del siglo XX hasta finales del siglo ellos van a mantener el pie de lucha y ellos van a ser la vanguardia en cuanto a reivindicaciones sociales durante esta etapa de nuestro, de nuestro país eh, la guerra del Chaco va a abrir cambios ya que está muriendo el estado oligárquico una vez más Vamos a ver el, el periodo de los gobiernos militares, como el gobierno de, de Toro, Bush, Villarreal. Van a intentarse realizar cambios, políticas sociales a favor de estos sectores menos, men, men, más vulnerables, menos favorecidos. Y va a verse ahí la reacción de la oligarquía, la reacción de las roscas minero-feudales que van a incluso llegar a colgar al presidente Villarreal en la Plaza Murillo por, por, por tratar de dar un ejemplo a aquellos que, que se atrevan a, a ir contra el poder de esta rosca minero-feudal. Y es algo interesante que en esta etapa, se pueda después de la Segunda Guerra Mundial, se pueda ver una revolución obrero y campesina tan linda como fue la revolución del 9 de abril, hay que verlo desde ese punto y no desde el punto de la participación política del PNNS como actor, sino como actores fundamentales a la población boliviana en general. Y me refiero especialmente, me estoy refiriendo a las clases obreras y campesinas, porque bueno, lo, los indígenas y campesinos ya tenían un proyecto muy antiguo y las clases obreras eh, eh, basados en, en ideas... En, en, en, en ideas del marxismo en ideas del leninismo van a, van a entender que su papel como clase trabajadora es fundamental en un estado donde bueno, unos cuantos son los beneficiarios de la riqueza de los recursos naturales de nuestro país la revolución del 52 marca esto Van a, van a haber cambios sociales en favor de las mujeres, es algo muy importante esto respecto a lo que fue el voto universal, igual con lo que fueron nuestros hermanos indígenas, aunque tampoco ha sido algo tan grandioso, ya que fue un viaje político, ¿no? vieron al indígena como una masa electoral, y eso se vio muy bien reflejado en lo que fueron los gobiernos posteriores, el retorno al militarismo, ahora voy a entrar a eso. Si bien, el movimiento nacionalista revolucionario consolidó el poder no, no fuera posible gracias al apoyo de los sectores que acabo de mencionar especialmente el sector obrero eh, el, el, este, este gobierno prácticamente dejó atrás en sus últimas etapas después de 12 años de, de estar en el poder, dejó atrás estos principios trató de disvin, desvincularse lo más posible de la COP y al final parece ser que nuevamente las élites políticas de nuestro país prefirieron dar el apoyo a los militares en pos de detener los procesos revolucionarios en nuestro país, y es que la clase obrera estuvo muy, muy fortalecida a partir de la revolución del 52 hasta los años 80 y bueno retornar al militarismo era no, no, es, no puede entenderse, el volver al militarismo sin entender el contexto de la guerra fría y por eso les decía, es algo interesante que en Sudamérica haya ocurrido esto precisamente cuando la Unión Soviética y los Estados Unidos estaban disputándose la hegemonía ideológica y ustedes bien saben que Estados Unidos trató, y hasta el día de hoy tiene, tiene una espinita allá en Cuba y otra espina en Venezuela, ¿no? o sea, trata lo más posible de evitar que esta... esta, esta que este pensamiento revolucionario se extienda por el continente y es interesante cómo el MNES supo maniobrar esta situación para evitar que los Estados Unidos le ponga freno a su proceso y quizás es por eso que se lo, ya, se lo conoce hoy en día como nacionalismo revolucionario ¿no? No, no, es, está, está bonito que se lo diga ese, ese revolucionario pero la idea nacionalista responde nuevamente a lo que les acabo de decir hace un momento ¿no? el Estado-Nación, o sea, volvemos a lo mismo hablar de una sola identidad, hablar de una sola de un, de una sola, de un, solo, idioma, de un solo idioma oficial, volvemos a la misma idea del de, de Estado-Nación y hacemos a un lado la, la cuestión indígena. Se repartieron la reforma que hay, se de títulos a los indígenas en la cuestión de gobierno, sí, correcto, pero al mismo tiempo estaba haciendo lo mismo que Tomás Fías hizo en la ley de desvinculación, o sea, fue desestructurando el ayllu, fue desestructurando las comunidades indígenas. Y es algo que pesó mucho en las antiguas generaciones. Las, las comunidades indígenas tenían un nivel de producción muy óptimo de acuerdo al medio ambiente, a las características, pero con, con estas reformas agrarias donde se individualizó la propiedad de la tierra, lo que se hizo fue reducir la productividad agrícola en el campo y lo más terrible que se hizo fue esa, esa, esa etnofagia estatal de la que hablaba Félix Pazzi, ¿no? que se fue destruyendo a la propia cultura en pos de una modernidad que es lo mismo, casi lo mismo que quiso, quisieron hacer los liberales eh, 50 años atrás. Y bueno, lamentablemente este proyecto pues, eh, tuvo esas consecuencias en el occidente. En el oriente empezó a verse algo muy particular, el plan Bohan, pues, eh, impulsado a partir de, estos, de esta segunda mitad del siglo XX, pues trató de buscarse eh, el fortalecimiento del agro en el, en el oriente boliviano, como ustedes bien saben se, se, se fueron rematando grandes extensiones de tierras a inmigrantes extranjeros, en pos de buscar esa modernidad, en pos de buscar el mejor rendimiento de, las, de, de los beneficios que traía esta tierra para, el, para el, la agroindustria, y sin embargo, pues, también se fueron atropellando derechos indígenas en esta, en esta parte de, de, de nuestro país, incluso mucho más antes, ¿no? la masacre de Curuyuki, por ejemplo, es un ejemplo de cómo el Estado no tenía ninguna consideración con los pueblos indígenas eh, el periodo posterior al MMS fue el, el famoso militarismo en Bolivia un militarismo que, pues estuvo detrás de eso, esta, esta lucha ideológica entre dos superpotencias eh, los Estados Unidos, y es algo que se ha visto bastante en nuestro continente, preferían mil, preferían mil veces invertir en golpes militares que permitir estas, estas construcciones propias de, sus, de los pueblos, de, de la ciudadanía de diferentes países de Latinoamérica a nosotros nos tocó igual, se impulsaron los gobiernos militares en pos de frenar la expansión del comunismo entre comillas aquellas veces eh, era un, más un cliché que una que un confrontamiento o, o mejor dicho que un, que un temor ideológico real hasta el día de hoy se maneja bastante eso se ha visto así pero también existieron ejemplos interesantes como el de Juan José Torres que, que intentó de poder recuperar esta, esta, esta, este carácter socialista este carácter este carácter transformador del Estado y bueno una vez más, cuando existen procesos de reivindicación, existe una reacción de parte de las élites de este país, y es así donde se impulsan a golpes militares mucho más duros y radicales como fue el de Hugo Banzer Suárez, impidiendo la, la instauración de la Asamblea Popular, impidiendo que el gobierno de Juan José Torres entregue el poder a las clases trabajadoras, y lo, lo que ocurrió a partir del gobierno de Banzer pues, fue una persecución mucho más terrible de los sectores del, del, del, de los sectores de los líderes de los trabajadores bolivianos de, de los propios trabajadores en general eh, a pesar de que el Estado boliviano continuaba viviendo en la época de la extracción mineral la Comibol se había convertido en una empresa bastante importante y gracias al auge del estaño Stepancer tuvo esa es, esos siete años de desarrollo entre comillas no de, de nuestro país pues también existió este, este lado oscuro de la persecución política, las desapariciones, la tortura, algo que ciertamente ya no deberíamos volver a vivir y que tal parece que puede ser posible en cualquier momento, porque vivimos en este adoctrinamiento de la, de, de la derecha bastante peligroso, voy a decir yo, neofascista, tal vez incluso se ha visto que es posible que ocurra algo así. En fin, eh, ya quiero hablar un poquito más de por qué tenemos esto del, del software, voy a tratar de acelerarme un poco, el militarismo en Bolivia no ha sido algo tan fácil de, de acabar, eso fue lo que ocurrió con Walter Guevara y Lidia ni bien el Congreso Boliviano intentaba recuperar el poder, existía un golpe, un, un, un contragolpe de Estado, existía una reacción de parte de las élites de la derecha, pero al final con el desastre que fue el gobierno de García Mesa y lo que abrió paso al gobierno de aquí 2002, el último de los gobiernos militares en Bolivia, es que se recupera la construcción de un Estado democrático, pero es algo bien interesante, porque las élites bolivianas, cuando hablé, he hablado de élites, me refiero a esta clase eh, dominante de nuestro país, que siempre ha estado tras bambalinas, conduciendo los vecinos políticos de nuestro país, pues al parecer prefiere eh, o durante este periodo militar ha, ha perfeccionado su forma de, de, de, de querer conducir el Estado. Lo que ocurre es que una vez que se entrega el poder a la UDP, existe un, un, un sabotaje muy fuerte por parte de estos sectores hacia el gobierno que está entrando, un gobierno democrático que fue el último gobierno de Hernán Siles, y prácticamente la caída de este gobierno abre las puertas a lo que va a ser el famoso neoliberalismo en Bolivia. Y tal como quiso, quisieron hacer los liberales a finales del siglo XIX, van a tratar, entre comillas, de, de fomentar la modernidad, pero en base a los principios neoliberales y en base a los principios privatizadores que tienen. Y es que, es algo interesante, desde 1952, pasando por la, el periodo del militarismo hasta eh, la caída del UDP, el Estado boliviano se mantiene o tiene como un pilar fundamental de su base y estructura económica a la Comibol, es decir, la explotación de la, del, del estaño, la minería del estaño, es eh, la base económica de nuestro país, y esto no se rompió durante las épocas de los gobiernos militares, ni tampoco se rompió durante el gobierno de la europea el problema es que como ustedes han visto o saben la caída de los precios del estaño. el entender de que un estado monoproductor difícilmente puede mantener eh, esta, este auge y esta estructura económica por mucho tiempo pues hicieron que el estado boliviano y vuelvo a hablar de las élites nuevamente porque la clase política boliviana ya era mucho más diferenciada de lo que era el resto de la población prefirió adherirse a las ideas del neoliberalismo y vio en las in empresas públicas y vio en, la, en, en, el, en, el, en las ideas de un Estado de un Estado fortalecido, de un Estado con políticas sociales vio en esto un perjuicio para sus intereses y se adhirieron a este modelo liberal de privatizar las empresas públicas vale decir, vender las empresas públicas un ejemplo muy conocido es el famoso caso de la Empresa Nacional de ferrocarriles, eh, el el Aéreo, y bueno, el cierre de la Comibol que trajo en, en, en, durante estas primeras etapas del gobierno que entró después de Hernán Siles, de Víctor Paz, pues marcó ciertamente, y lo digo con mucha lástima no, marcó ciertamente esa, ese, ese descenso en el protagonismo de los sectores de los trabajadores. Eh, la relocalización, el 21-060 y lo que culminó la famosa marcha por la, por la vida pues marcaron que los sectores obreros como digo y yo, han tenido una conducción de, de, más, de, una conducción de, de más de 50 años de las luchas sociales, pues ahora eh, parece que han sufrido un desgaste algo de la marcha del, no del 85, la marcha por la vida y pues ya no tienen esa fuerza y es por eso que, que Víctor Paz se sale con la suya el neoliberalismo se sale con la suya el 21-60 acaba imponiéndose en nuestro país pero no es el fin la, ciertamente, como, dijeron, como dijo algún dirigente o sea, al desparramarnos, al sacarnos de, la, de las minas están sembrando semillas de nuevos revolucionarios pues ciertamente eso se cumplió y tenemos que mencionar al movimiento campesino como el nuevo protagonista a partir de este periodo neoliberal que vivimos desde 1985. Y es que, no solamente, un ejemplo, no, no solamente son los campesinos, sino también son las mujeres. En esta época nace la, la Confederación de Mujeres de Bartolín Asís, O sea, las luchas de, de, de nuevos sectores sociales van a hacerse muy presentes durante este periodo liberal, porque porque el sistema capitalista se va a poner mucho más fuerte en Bolivia, el sistema capitalista va, neoliberal va a tratar de imponerse a la fuerza en su sociedad. Y lamentablemente nuevamente vuelvo a hablar de las famosas crisis, una crisis en, en el periodo colonial, una crisis durante, durante, durante las dos guerras que vivimos con Chile y con Paraguay, y nuevamente se ve una crisis durante la revolución del 52, una crisis de los gobiernos militares, y también esto del neoliberalismo duró poco en Bolivia, pues después de 20 años también se dio una crisis. Lo mejor dicho, el, el neoliberalismo propiamente nació con crisis que se fueron desarrollando durante sus 20 años de vigencia que tuvo este sistema en nuestro país. Eh, entonces, lo que, lo que se trató de hacer fue llevar al extremo esta política neoliberal de reducir la influencia del Estado, de reducir la, la, el control del Estado, y darle más protagonismo en lo económico, estoy hablando a, los, a las empresas privadas llegó a tal extremo que bueno fue avasallando piezas indígenas en el oriente boliviano lo acabo de decir, esto de la época del plan Bohan. y ahí tenemos como, como hito de referencia a la famosa marcha del 90 la, la marcha por la dignidad y el territorio donde podemos ver el protagonismo de los pueblos indígenas del oriente como algo muy importante, ya que ellos se visibilizan para toda la sociedad boliviana, que había sido bastante occidental. O sea, toda nuestra historia se desarrolla en la parte occidental del país. Hemos hablado de los indígenas en el occidente bastante en esta exposición, pero ahí también están los pueblos indígenas del oriente boliviano, y esta marcha del 90 marca esa, esa diferencia. Tenemos otra de las crisis tan famosas que es... Eh, ya entrando en los años 90 y hasta el 2000, eh, la famosa crisis de la guerra del agua. Empezamos a ver las crisis del capitalismo que se van desarrollando de una manera muy, muy pujante, de una manera muy vista, y llega a ser el punto clave, porque se supone que en las políticas neoliberales un, la educación no debería estar a cargo del Estado, debería estar a cargo de una empresa los recursos básicos como la electricidad la telefonía o el agua no deberían estar a cargo del Estado, deberían estar a cargo de una empresa entonces la política neoliberal empieza a, a filtrarse en todos estos aspectos de la vida y pues nuevamente sale ahí el carácter de, nuestro, de nuestros hermanos y hermanas trabajadores, campesinos indígenas y la guerra del agua marca eso ¿no? que la, la sociedad boliviana no está dispuesta a tolerar que se llegue a privatizar algo tan tan básico como el agua. Entonces, bueno, vemos empezamos a ver eso. Empezamos a ver a partir del año 2000, durante, el, el, el, durante ya la salida del presidente, el expresidente Hugo Banzer Suárez, el gusto de, de Jorge Fetuto empezamos a ver cómo los sectores campesinos en el occidente con Felipe Quispe y en el, en el en el Chapare con Evo Morales empezamos a ver cómo estos sectores empiezan a fortalecerse en sus luchas sociales. Y es que y es que ciertamente existen demandas justas. Durante los años 90 empieza a combatirse este sentido discriminatorio que ha tenido la sociedad boliviana hacia los campesinos y los indígenas. Los cocaleros en el Chapare sufren una represión del Estado tremendamente abusiva al punto en que, bueno, prácticamente el Chaparés se convertía en esas épocas en una especie de campo de batalla y donde no existía clemencia por parte de sectores uniformados hacia nuestros hermanos portaleros. y vemos que ellos en sus luchas no, no, no reculan, sino que se fortalecen y continúan insistiendo en sus reivindicaciones sociales nuevamente vuelvo a hablar del ejemplo de García Lumera. mantienen una organización y una forma de hacer democráticas sus decisiones Mantienen una estructura y mantienen objetivos en su lucha. Y esto va a ocurrir y, y esto va a hacer que se fortalezcan estos, estos, estas luchas. Y el último gobierno de Gonzalo Sánchez de los marca este, esta ruptura del, del, del status quo del neoliberalismo. O sea, marca, esta, marca esta caída, esta crisis, esta, la, la profundización de esta crisis del neoliberalismo. Cuando ocurre. Eh, cuando ocurren los enfrentamientos entre policías y militares en febrero de 2003, se demuestra la debilidad que tenía el Estado en este momento. El Estado ya no tenía ese poder que había ido adquiriendo producto de la recuperación de la democracia en el 85. Ya no. Eh, y finalmente tenemos lo que fue eh, la famosa guerra del agua. Puede que haya escrito algo, mil disculpas, así es que no está pisando el tiempo. Mejor dicho, tenemos lo que fue... Eh, la revolución de 2003 y es que hay que llamarlo así 2003 fue un, fue un acto revolucionario increíble demostró la valentía de un pueblo, demostró que los sectores sociales podían articularse y perseguir objetivos únicos y fue ahí donde se escuchó más allá de las demandas de nacionalización de nuestros recursos naturales como eran los hidrocarburos y evitar que nuestro gas sea vendido además que por un puerto chileno fue durante la, la crisis de 2003 donde se escuchó la palabra asamblea de constituyente y esto, se, esto marcó el inicio de lo que es ahora el Estado plurinacional de Bolivia y cuál es la particularidad de lo que fue la revolución de 2003, de octubre de 2003 fue que varios sectores, estoy hablando de los sectores indígenas o caleros los sectores indígenas de campesinos los, los sectores de los trabajadores estudiantes y discúlpame si, si excluyo algún sector pero fue la articulación de todos estos sectores en pos de un proyecto único y común y nuevamente aquí vemos el ejemplo de la pluralidad esta característica que tiene nuestro espacio eh, bueno eh, quisiera ya ir terminando con mi intervención haciendo este énfasis ¿no? nuestro carácter plural es mucho más eh, antiguo y milenario de lo que es el propio estado moderno hoy en día en el que vivimos llamado Bolivia es una conquista muy importante y, y es una referencia para otros países octubre de 2003 marcó esto y lo que fue ocurriendo a partir de eso hasta la culminación de nuestra constitución el proceso constituyente que empezó en 2003, pues marcó el comienzo de un nuevo Estado. Un Estado que aún no está totalmente desarrollado, sin embargo tenemos en nuestros hombros esa responsabilidad de conducir un proceso que respete nuestras identidades, que respete nuestras, nuestros objetivos y nuestras exigencias sociales, y no caer en los errores en los que hemos caído antes, no caer en las situaciones de exclusión en las que hemos caído en, en, en aquellas épocas históricas que mencioné, ni tampoco retroceder pensando que el proceso de la construcción política del Estado Público Nacional es algo único de un, de un partido o de una organización, no, es una construcción que tiene muchísimos años desde la propia fundación del Estado, y son reivindicaciones que aunque van a seguir avanzando, van a seguir construyéndose, y esa es la responsabilidad que tenemos todos, la consolidación del Estado Polinacional. Eh, muchas gracias por, por su atención, muchas gracias este, al camarada Miguel por la invitación. Eh, será hasta otra oportunidad. Eh, buenas noches. Muchísimas gracias, Sergio. Realmente todo un placer escucharte. Y ya estoy emocionada por ver qué es lo que se pregunta al final, pero vamos a dar paso al siguiente expositor, él es René Ticona, va a exponer el tema en cuanto a la interculturalidad. Él es licenciado en filosofía de la UNSA, profesor de filosofía y actualmente está realizando su tesis de maestría en CIDES unsa sobre filosofía de la liberación. Beneticona, te damos paso para que puedas exponer tu tema y es un placer tenerte Muy buenas noches estimados eh, compañeros o e hermanos gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos están eh, acompañando en esta tertulia virtual a ver, el tema es Estado Plurinacional y Estado Republicano, es un tema muy amplio eh, yo voy a reflexionar me pondré cronómetro unos 15 a 20 minutos no seré mucho eh, eh, y mi reflexión es sobre cuál es la situación de los pueblos indígenas en el contexto republicano y el estado subinacional en torno a eso voy a reflexionar eh, considero que una de las eh, eh, dificultades eh, históricas desde la fundación de 1825 hasta la actualidad es el fenómeno colonial que vive en, en nuestro país. La colonización lingüística, religiosa, se, se dio la colonización en varias magnitudes, pero de toda la colonización, eh, el, la consecuencia más nefasta es el racismo. El racismo ha marcado toda nuestra estructura social, económica y política. Esto, este fenómeno racial no ha sido tematizado. Miren qué curioso como el profesor eh, que se en detalle ha expuesto, eh, los, eh, los, los movimientos eh, eh, progresistas de la guerra del Chaco del 52 no lo han visto como un tema central del problema racial. Para el marxismo, el tema central es el capitalismo, la lucha de clases. Para los nacionalistas, el antagonismo entre las clases nacionales y los antinacionales. Eh, recién en los 70, Augusto Reynada va a poner como tema central el racismo. y ahí va a poner su tesis central que es las dos Bolivia. La Bolivia india y la Bolivia blanca, dice Augusto Reynada. A mi juicio... Este planteamiento de las dos Bolivias en base a la esa es una de las consecuencias nefastas de nuestro país. que ha marcado a lo largo de la historia. Y en consecuencia, el Estado republicano se caracteriza por ser un Estado racista. Hasta 1952, los pueblos indígenas, literal, literal, no son reconocidos como ciudadanos. Y junto con las mujeres. Eh, y uno puede revisar eh, periódicos eh, de ese tiempo, en la época de los gobiernos eh, de la, de los, eh, como, eh, eh, antes de la guerra del Chaco, los liberales, vendían, sacaban anuncios, vendo tierras eh, o una hacienda en Forata o en Cochabamba, tantas hectáreas, tiene tantos ríos, tiene eh, 100 cabezas de llama y 30 indios. Es decir, a los pueblos indígenas lo veían casi como un animal. El mismo aquí tengo un texto que estaba recordando, el pueblo enfermo de Alcides Argueras o Gabriel René Moreno, son intelectuales de ese tiempo, pero racistas, que están fundamentando el estado estudiante. Luego de 52, los pueblos indígenas pasan ahora a tantos pero de forma eugenética, es decir, eh, encubren el término indio con los campesinos, la clásica campesina. En los hechos seguirán siendo una sociedad de segunda o de tercera categoría. Hasta hoy en día, ese que estamos en el estado plurinacional, eh, la, el vento de la producción económica, los que los que asumen trabajos informales en la 26 de julio, en la sumula, eh, eh, en Santa Cruz, en todo, en, toda la, en todo Bolivia, la parte de la economía informal, los transportistas, etcétera, son de orígenes calmaras, viejas, son orígenes de, de orígenes indígenas. El 90% de las empleadas domésticas son de orígenes indígenas. Es decir la producción económica de Bolivia está racializada. La política boliviana ha estado, ha estado racializada. Hasta el 52 el voto calificado, luego viene el voto universal, pero en el voto universal, en el voto universal, también los, eh, eh, los indios entran con un voto masivo. el MNR es quien va a eh, eh, capitalizar eso, luego el patavarientos, etc. Recién, cuando los indios entran en la arena política, es en los años 70. Con eh, los movimientos indianistas y cataristas, gatillados, promovidos, por el indianismo de Fausto de Inay. Ahí es donde, por primera vez, tenemos alimaras y quesulas que están en la arena política, con su discurso político, y con su proyecto de elección y ese proyecto indianista, el, el indianista es más radical y el catarismo es eh, más sindicalista se negocia con los partidos de izquierda etcétera ahí aparece el, yo digo el Tupac Katari del siglo XXI aparece ahí que el se en los años en los años 2000 eh, al 2002 eh, cuando Felipe Quiste es ejecutivo de la CCCD, él es el que ha subido eh, eh, el orgullo étnico. Felipe Quiste ha puesto al indio de tú a tú con los ministros de banjo. Él es el que ha dicho de frente a Malia Tango y ha levantado en armas con FCK para que hija no sea su empleada. Es decir, Felipe Quiste el que, el que reivindica eh, lo étnico, el orgullo étnico, y eso es, es capitalizado por Evo Morales. Esto pues es la crisis de los neoliberales, como ya habló el profesor que me antecedió, y el que capitaliza es Evo Morales. Evo Morales nunca fue indianista, catalista, no, ni indianista. Él es un sindicalista cocalero en esa crisis de los neoliberales. Y lo que a mí había subido el, el orgullo étnico capital. Casi. Evo Morales, en sus tres elecciones consecutivas, que ganó con el más 50% con el más del 50% es por la reivindicación étnica. El voto duro del MAS, que se dice que es de un 30-35%, es por la reivindicación étnica. No es por, por proyecto de país, proyecto de nación, sino que por primera vez, los que tienen origen es étnica, que de Aymara, Quecho, Guaraní y las otras nacionalidades ven, se ven representados en Europa. Y estos eh, pueblos indígenas, Aymara, Quecho, Guaraní, son ahora el sujeto político, hegemónico. Y ellos van a eh, poner la agenda del octubre de 2003, nacionalización de los hidrocarburos, asamblea constituyente y de ahí viene el Estado plurinacional. Es decir, el Estado plurinacional es la guauta proyectado por los sujetos políticos indígenas, o sujetos racializados, o sujetos que tienen orígenes precolombinos. Ellos son los sujetos políticos. Hasta, hasta, hasta, hasta la actualidad. Aquí quiero remarcar, eh, quiero remarcar esa cosa. Que los pueblos indígenas ellos han luchado que espacio político en la ciudad Nadie le ha cedido ni un espacio. Ni la reforma de ni la México. En el 53, hace se reforma agraria el MNR, ya muchos indígenas en Cochabamba estaban ya expulsando a los, a, a, a los ascenderos. Eh, entran en la arena política indígenas cataristas, en su propia zona. dice Luciano Castro, Constantino Lima, entre otros líderes Sindical es sindicales y indígenas. Es decir, el indio ha linchado su espacio político. El indio ha democratizado la política. Ahora, en el Estado plurinacional, y ya estamos viviendo hasta el 2022 con este nuevo Estado, sin duda trae grandes cambios para los pueblos indígenas. Reconocimiento a los pueblos indígenas, pero también tiene contradicciones yo quisiera resaltar las contradicciones y con eso este termino. ¿Cuál es la situación de los pueblos indígenas en el Estado de eh, Primera consecuencia, eh, la constitución política del Estado, hay no, por aquí, la reconoce como indígenas originarios y constitucionales. Aquí veo una, una, una crítica que sigue viendo a los, a los que tienen orígenes precolombinos, aymaras, etc., etcétera, etcétera, que viendo como indígenas a campesinos esenciales. Es decir, los que los, los, como yo, los que tenemos orígenes hay por esencia somos campesinos. También es, es una producción, es, una, es, una, es un trabajo dentro de la producción económica un alimara puede ser profesor puede ser intelectual médico militar no esencialmente campesino. y no de, ni, tampoco el indígena está en el área rural sino que el indígena está en el área rural urbana bueno, es político es negociante es profesional etcétera lo que se hace ver en la en el estado plurinacional lo que se hace ver en, en, la, en la en la en la nueva constitución como si el indígena estuviera en el área rural. Y como que el indígena, por esencia, es campesino. Esa es una de las críticas que planteo Segundo, si bien en el Estado Republicano hasta el 52 se lo excluye por los prejuicios racistas de la colonia, ahora se hace lo contrario. Ahora se romantiza al indígena. Se disfraza al indígena. Se le plantea como la reserva moral. Eso es un autogol. ¿Por qué? ¿Quiénes son los que traen autos ¿Quiénes son los que traen, los que se en el contrabando? ¿Quiénes son los que monopolizan todos los mercados en las 16 de julio? ¿Quiénes son los que, los que manejan las fejules de manera eh, eh, cli clientelar? ¿Tú? ¿De origen los que Es decir, no se les puede poner a la Aymara en, en el Estado Plurinacional como hombres puritanos. Ese es el otro extremo, Folclorizar, disfrazarlo al indígena. El indígena no dice, mira, yo pude de origen Aymara y no tengo por qué disfrazarme. Soy esto. Y hay médicos, también hay comerciantes, etc. No es necesario disfrazar al indígena. Eso está pasando en el Estado Curio El exceso de, de romantizar, de folclorizar, de disfrazarlo al híbrido. De ponerlo como reserva moral cuando en los ahí se, se, se mete un autobús. Eh, cuando se pone las 36 naciones con autonomías, autogobiernos, eso dice la Constitución, pero es otra autobús. Porque si quieren poner autonomías y autogobiernos, territorio yo no sé reales ¿quién indígena vive enclaustrado como en un gueto no los aymaras estamos expandidos en todo el territorio de bolivia estamos en brasil estamos en argentina los que igual como lo puedes poner en un territorio a los aymaras a los que no se puede entonces eso del autogobierno? ¿Cómo nos gobernamos? ¿En qué lugares alemanas nos gobernamos? ¿O los que Esto es el autogobierno, por el contrario, través de conflictos, de fronteras, de territorios. Eh, en las 36 naciones, eso en partes casi solo es, eh, de, de mención, porque muchas no se han encontrado, Algunos algunas naciones han desaparecido, algunas son 500 familias. Que, que aún todavía están como, como una nación, eh, si, si, si Fausto reinara hubiese, hubiese estado vivo, hubiese criticado a las 36 naciones. Porque en las 36 naciones está dividiendo a los pueblos indígenas. Y lo que se trata es hacer una hegemonía, hacer, es hacer un bloque y cuando le haces un indígena eh, pachamanista, romántico con la naturaleza, estás despolitizando. Y eso es una de las consecuencias que tiene el Estado sublinacional bajo el gobierno del Movimiento Alto Entonces, esto fue, Esta es mi reflexión que quería compartirles, cuál es la situación del indígena en el, en el Republicano y en el Estado sublinacional. Gracias, espero preguntas más adelante muchísimas gracias por tu exposición bastante clara, ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas, pero antes mencionar que uno de los invitados era Gonzalo Zambrana, sin embargo tuvo un inconveniente, más esperamos tenerlos en los próximos eventos. La primera pregunta es tanto para Sergio como para René, ¿la interculturalidad resolvió los problemas sociales de los pueblos indígenas en el estado plurinacional? Que inicia el otro hermano, profesor. Empezar tú, luego yo. Bueno, muchas gracias. Eh, la interculturalidad, más allá, tal vez, de entenderse como una doctrina de moda, ya que podemos hablar más o menos de eso, ¿no? Eso de la romantización me ha, me ha gustado un poquito, para ser sincero, porque tiene cierto, tiene bastante razón, pero. Eso, eso pasa muchas veces cuando no existe esa identidad. Entonces, cuando hablamos de la pluralidad, vamos a entender de que no solamente es una cuestión de, de tratar de identificar a alguien, sino es una cuestión de realidades. Les voy a poner un ejemplo así, bien sencillito, para que me puedan entender. Escribiendo un libro una vez... Para niños de primaria En el libro escolar Yo les dije No pongan plátano Pongan guineo Y se rieron y Dijeron ja, ja, ja. ¿Cómo vas a decir guineo, profesor? El guineo es un plátano chiquitito Y yo les dije No Anda a Santa Cruz, anda a y anda a Pando Diles plátano te van a dar lo que nosotros conocemos como postre. Diles guineo y te van a dar lo que vos conoces como plátano. ¿Por qué? mejor ponerle guineo? Porque no, no no se vale excluir este tipo de realidades. Y saben qué es lo interesante de nuestro país? Es que es comparable tal vez al, al imperio austrohúngaro, como pues, una confederación de, de, de pequeñas naciones pero así como el imperio austrohúngaro o Yugoslavia, muchas veces el aferrarnos a una identidad por eso entiendo que muchas veces no es bueno romantizar, es peligroso romantizar incluso persiguiendo una, una pureza de identidad como fue el caso de Yugoslavia o como fue el caso del imperio austrohúngaro podemos encontrar enemistades dentro del Estado entonces, en ese caso cuando hablamos de, de romantizar pues muy bueno el ejemplo que dijo o cuando hablamos de fanatismos así de corte chauvinista, porque esto deslacismo que también lo mencionó yo no es cierto, pues, tiene una dimensión muy real hoy en día, pues es peligrosísimo. Yo entiendo la pluralidad, a esto voy a responder la pregunta, yo entiendo la pluralidad no como la solución a nuestros problemas, sino como dar el paso inicial, el cual es entender nuestra realidad ¿Y saben cuál es el problema? Que muchas veces desconocemos la realidad que vive un campesino en la frontera de Charaña O desconocemos la realidad que tiene, no sé, pues, un, un, un yuracaré en el, en el otro lado de nuestro país Son diferentes realidades Y esto no trato de verlo como una solución, sino como un punto de partida por eso dije, el Estado Nacional no es un, un logro, es, es un objetivo, o quizás es un reto que se ha puesto en la sociedad boliviana, porque es una construcción de más de un 50% que, no voy a hablar de lo electoral, sino estoy hablando de, de, de una construcción histórica, de un, de un grupo social que ha dicho, bueno, apostamos por esto. Quizás dentro de eso involucren ciertas, ciertos mitos y ciertas, eh, ciertas ideas, tal vez románticas o fanáticas, pero el Estado plurinacional es un proyecto que tiene que seguir construyéndose y no se puede hacer lo plural a un lado porque el sentido de lo plural es reconocer la realidad. va de la siguiente forma la interculturalidad es una propuesta del filósofo Joseph Estermann, del Curso Alemán, que escribió la filosofía andina. Eh, habla del diálogo, la tolerancia, que las culturas de interrelación, interrelaciones, reconocimiento a, a otras culturas. Yo lo veo como muy postmoderno. Eh, en nuestro país, vuelvo a reiterar, en Bolivia hasta en el estado federal desde la fundación hasta el estado federal nacional el problema central es el racismo es el tema central eh, las elecciones de Bolivia desde que los indios yo lo digo indios los primeros desde que se han, han entrado en la arena política sin pasados en la las últimas elecciones eh, han sido igual raciales. los discursos racistas afloran muy fuerte, porque en la sociedad boliviana, en la interdisciplinaridad de los bolivianos, está ese ejercicio racista. Ahora estamos en un levantismo del racismo. Que los blancos son traidores, que los blancos mueran. Estamos en un levantismo de los Un ejemplo nuestro, y eso estaba en noticias, y era algo increíble, en el partido, año pasado, en octubre, septiembre, en un contexto deportivo, Bolívar está jugando con Oriente en Santa Cruz, y Bolívar le está goleando de 4 a 0 a Oriente. Y los juntas de Santa Cruz, a los dirigentes del Bolívar le gritaron, ¡Vas a malditas, de mía ¿Cómo el racismo aflora en espacios deportivos? Y la, inter y el, y, y, y la interculturalidad, eso no va, la interculturalidad mejor es un el racismo. En Bolivia debemos partir por la descolonización, ese es el tema central para mí. Si queremos superar eh, esas dos Bolivias que Felipe, que que Fausto de de ha planteado, y el mismo Felipe dice, eh, asumía eh, esa propuesta, es eh, con, la, con la descolonización. Se debe trabajar la descolonización con rigor, la interculturalidad romántica encubre esos racismos que está la gente en Bolivia Comunidad. Ahora estamos en un proceso, en un proceso de superar ese fenómeno. Porque ahora la, eh, eh, la política está casi manejada por los de origen y el Congreso está en un 70%, 50% de origen de y y de aquí a unos 10 años, me atrevo a decir, ya Bolivia, en Bolivia se puede hablar de ideología, de izquierda, de derecha, pero ahorita la, la política de los Esa es la no ha casi a nada mejor a, a Muchísimas gracias. Aquí también hay otra pregunta para los dos. ¿Cuáles son los retos que identifican en la construcción de este Estado plurinacional referente a la autonomía y la autodeterminación de las naciones indígenas? Eh, un ejemplo de esto podría ser tal vez eh, entender que la justicia comunitaria dentro del proceso constituyente se había, se había pensado que podía sustituir eh, la propia justicia penal ya tengo que hablar de sobre lo que estoy hablando, no más sobre lo que estoy hablando, esto se basa en los principios de, de entender, por, por dar un ejemplo, así como la existencia, el derecho de los pueblos indígenas es anterior al Estado moderno, vale decir, anterior al propio Estado, por lo tanto, estas prácticas y costumbres son válidas. Era una teoría interesante, ¿no? O sea, podía, podíamos tal vez resolver problemas sociales a partir de la justicia comunitaria está en proyectos. proyecto pero bueno todos hoy en día hemos visto que la sociedad creo que tiene bastantes cosas, no o sea, cada cosa que ha ido ocurriendo en los últimos días pues ya es un poco difícil pensar que por un, por un delito mayor tú puedas conmutar esto por justicia comunitaria entonces muchas veces eh, esa autonomía porque plenamente la autonomía podía llegar a esa situación entendiendo este principio jurídico que acabo de mencionar, que los pueblos indígenas son anteriores a la existencia del Estado, y esto no es tan, tan este, ¿cómo les podría decir?, no es tan sui generis en el caso de Bolivia, porque si tomamos como ejemplo los pueblos indígenas en América del Norte, especialmente en Estados Unidos como ejemplo, no donde se los ha confinado en las reservas y prácticamente a los indígenas de este país se les ha tratado se les ha como una política de exterminio algo así también podría decirse que ha ocurrido en Bolivia especialmente en pueblos indígenas como los chilguanos imagínense ¿no? han ocurrido masacres eh, en este país Entonces, no solamente esto sino incluso anterior al propio Estado los pueblos indígenas en países como Estados Unidos tienen privilegios entendiendo esa deuda histórica que el Estado tiene con ellos. Una cuestión un tanto jurídica incluso, ¿no? Y bueno, el principio de la autonomía indígena, porque voy a empezar de esto, ¿no? La autonomía departamental es un tema bastante complicado, pero voy a partir del tema de la autonomía indígena, se basa en esto, ¿no? En la anterioridad que tienen los, los indígenas, o sea, son más antiguos, sus bases de organización son mucho más antiguas jurídicamente tienen sus propias leyes y debería respetarse este principio, esto también funciona en la cuestión geográfico territorial, de hecho eso sí está, eso sí está vigente en la, Constitución Política, en la Constitución Política del Estado, que la autonomía indígena reconoce por ejemplo los municipios indígenas en el occidente y las autonomías territoriales de pleno en el, en el oriente boliviano hay cierta diferencia en esto porque el pueblo aymara, como acabo de explicar, ya no es pues una cuestión solamente del campo o de un territorio. El pueblo aymara ha, ha sido desde hace miles de años, no, no, son, no esto no es reciente. ¿no? El aymara es un pueblo tan grande que está en el norte de Argentina, en el norte de, Perú, de Chile, en el sur del Perú. Es una nación que traspasa fronteras incluso. ¿no? O sea, no sé, el pueblo aymara es un, un pueblo que tiene más tal vez cinco mil años según su calendario, imagínense la antigüedad que tiene, ha traspasado las fronteras, los españoles han venido y han hecho su división política después de que existió el pueblo aymara, la nación aymara mejor dicho, y lo mismo ocurre con los estados modernos, ellos no respetan la identidad de las naciones aymaras, pero de que existe una vinculación cultural y un sentido de identidad hay maras de Argentina y de Bolivia uh, las hay y créanme eh, si nosotros de repente pecamos de quizás romantizar al indígena o al proceso que se está viviendo el valor en, Uribe, más importante en el... otros países nos están re, re romantizando no sé si esto sea positivo o negativo pero esto no tiene tanto que ver con algo que sea de moda o esté de moda como sería lo plurinacional sino tiene un poco también que ver con que entre Perú y Bolivia se ven esas diferencias, es como que el Aymara argentino se siente discriminado por su propio Estado, no se identifica, se identifica más con el Estado boliviano que con el Estado argentino, imagínense, lo digo con, con experiencia, ¿no? he, he visto a compañeros del norte de Argentina que dicen, ustedes eh, están yendo, por ese camino y nosotros también lo queremos hacer así ocurre esto y ciertamente no tiene tanto que ver con una, un, una una moda o una especie de tendencia política sino tiene que ver un poquito con este sentido de identidad entonces para para hacerla corta ¿no? la autonomía partiría de este sentido pero eh, en la práctica no funciona tal parece puede estar sometida a hechos de corrupción o puede estar sometida a, a situaciones en las que existen incluso tal vez confrontaciones territoriales eso ha existido en Bolivia no, no, muy, no, no muy antes ¿no? en los años 90 no existido conflictos territoriales también pero en esencia se basa en ese principio ¿no? y bueno, lo que hemos visto con la autonomía más bien creo que es un fracaso y lo voy a decir porque se sabe de este principio para mí la autonomía ha demostrado que como hemos visto en el caso de, de ciertos trabajadores ¿no? en Santa Cruz eh, como hemos visto la autonomía puede tener estos, estas falencias en las que dar demasiada autonomía pues condiciona estas, condiciona estas situaciones ¿no? pero dentro de los principios de la autonomía indígena para mí es algo muy interesante y que puede aplicarse de acuerdo a lo que acabo de explicar al principio. Nada más, muchas gracias. Nos vamos con esta última pregunta. ¿Cuál es el rol de las organizaciones sociales en el Estado plurinacional? Mira, yo, yo empezaré con la respuesta. Eh, las organizaciones sociales son vitales en, en nuestro país. Están muy estructurado las organizaciones sociales en Bolivia y eso considero que es a, a consecuencia de la tradición comunitaria que, que, que está presente de manera histórica. Es, es decir, ¿por qué los aymaras no han desaparecido? Los aymaras han sido arrinconados por los quechos, han sido arrinconados en la colonia, y han sido obligados a castellanizarse, a cristianizarse. Los aymaras siguen viviendo. Es por la, porque tienen la comunidad. Es muy comunitario. En los precios vemos que está lo, lo, lo comunitario. Eso es lo comunitario que muestra en las organizaciones sociales. Está muy estructurado, es muy orgánico el, el, el aymara que tiene orígenes ecológico y eh, esta organización hace que sea una red eh, eh, eh, de, de organizaciones políticas que hegemoniza eh, en, en momentos críticos de, eh, del país y hay que posible eh, el estado plurinacional hay que posible enfrentar resistir al gobierno transitorio eh, de la señora Yanunyanes es decir, eh, eh, la organización es clave para mi punto de vista es muy importante, y sido es uno de los grandes logros del MAP, el MAP ha sabido eh, articular con los movimientos sociales eh, que, los, que, que los gobiernos neoliberales no lo podían el m ha intentado también hacerlo pero el MAP eso es lo ha visto también fue que las organizaciones sociales son importantes muy importantes, pero también hay que decirlo que se que, que está corrompiendo las organizaciones sociales, esas que están comunitarias, lo que habla el profesor, son antaños. Ya, ahora las organizaciones sociales son previendales. Las FFV, las SXCD, son previendales. Bartolina sí todas. Están eh, ejecutivos que no entran por hacer, por, por, por, no hacen el cargo, para, para, para servir a la comunidad, sino que no se sirven Cambió el rol de ser autoridad, cambió el rol de la organización social. Ahora está politizado y está revendalizado. Un ejemplo, con esto eh, termina la intervención. En las provincias, cuando uno asume un cargo, entra muy preocupado al cargo, y cuando sale, bueno, se si hace un buen cargo, se sirve con su familia, se sale con una con tampones, con Pero en cambio, ¿qué pasa aquí los cargos en los centros urbanos? En la que pude, en las que pude? al inicio deben y al salir se tapan por donde fuera. Hay ese cambio de que ahora ya no haces el cargo para servir a la comunidad. Lo que te sirve es cargos, vas Gracias. Eh, bueno, habría ya que ver, porque ciertamente hace unos 20 años atrás un movimiento social era algo más cercano a lo que es la clase obrera, o lo que serían las clases más eh, desfavorecidas del Estado es decir, las clases oprimidas eh, sin embargo, hoy en día parece ser un factor muy, muy interesante cuando existe un desarrollo económico también van existiendo o aflorando tendencias de extrema derecha y no lo digo solo en el caso boliviano ¿no? lo digo en, en casos como, como la propia Alemania de, de la República de Weimar o el propio, ¿cómo se puede decir?, la propia Latinoamérica durante el, el periodo de la Guerra Fría, eh, el auge económico, y esto ha sido, el Estado plurinacional ha recuperado sus recursos naturales, ha sido una, alguna, una de las exigencias de la Agenda de Octubre, y ha desarrollado su economía de una manera, pues, a la, a la, al, al estilo de la economía de Estado, no, no, no precisamente una economía eh, socialista sino una economía de Estado donde el Estado fortalece y tiene un, un comportamiento ten, hacia, hacia, el, hacia un desarrollo industrial, hacia un desarrollo incluso tal vez capitalista pero con el Estado como protagonista, una economía de Estado que igual funcionó para Pinochet en Chile o funcionó para, para la República Popular, que China y de la misma manera Bolivia ha desarrollado su economía y tristemente han aflorado movimientos que a mí me parecen peligrosos, no quiero victimizar a nadie en este momento, pero más me daría miedo quizás que Bolivia acabe como, como, como la Alemania nazi o como la España de Franco, ¿saben por qué? porque esos movimientos han demostrado que pueden y llegar a a desarrollar actos como lo que ocurrió en 2019 entonces lo que ocurrió en 2019 demuestra que muchas veces a título de movimiento social puede levantarse cualquier grupo X y resultar ser un grupo subversivo o algo parecido y no precisamente de, de, de los trabajadores o de, de, la, o de o con reivindicaciones sociales sino en favor de élites o de, o de sectores muy marcados y esto ya se ha visto y tal parece que, bueno, estas prácticas de la época de la guerra fría siguen utilizándose hoy en día y esto de, de los medios sociales y esas cosas hace que ver un movimiento sea algo bastante ambiguo sin embargo también, para terminar, voy a reconocer que en este punto juega un papel muy importante el carácter ideológico y aunque hoy en día se pongan estereotipos de progresista, socialista, comunista, y esto no no, no solamente en nuestro país, me parece una tendencia últimamente crítica, juegan un papel muy importante, aprovechando que soy maestro digo esto, es algo que no debe descuidarse, y no lo digo solamente para los maestros de sociales, sino a todos los compañeros que tienen este privilegio de enseñar en más aulas, siempre es bueno tratar de enfocar estos puntos, porque dejar que medios de comunicación o redes sociales construyan nuestra base ideológica o construyan nuestra forma de pensamiento es muy peligroso, ha ocurrido en la sociedad, la historia es cíclica, esto es un principio, ¿no?, Desde de, de esa cosmovisión andina, eh, bueno, puede volver a ocurrir, y es algo de lo que tenemos que preocuparnos. Solamente digo eso, nada más. Muchísimas gracias, las preguntas siguen llegando en la página, hay una que me parece bastante importante, con esta cerramos. Lo prur y lo multinacional, más allá de ser una inclusión en términos prácticos, no ha terminado siendo un mecanismo de redefinición de la blancitud del propio Estado?,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 Eh René, ¿contesto yo o puedo? O, sí. Tal... Ya, sí, empezar, sería, ¿no? <risa> bueno, es que eh, dijo, dijo Blanquitud, compañera. Sí, Blanquitud. Perdón. compañera Patricia la pregunta ya entonces yo mientras el, el profe prepara eh, no yo considero que no el estado plurinacional eh, marca un antes y un después no, el, el estado republicano sin duda era oligárquico racista blancos e indios estaba bien malvado el estado plurinacional Ahora, eh, más allá del reconocimiento a los pueblos indígenas, también es empoderamiento. Ahora el, el, el, eh, los espacios políticos, los espacios de poder, de decisión, están eh, en manos de los de orígenes aymaras y gecias. Las últimas elecciones, las últimas tres, hace 15 años, se disputan las alcaldías, las gobernaciones entre candidatos a Y eso no va a cambiar. Ya, el Estado plurinacional va a ser gobernado por blancos, por mestizos y por de orígenes indígenas. Eso este no va a cambiar, no se va a dar vuelta atrás. Lo que sí vamos a ver, ya estamos viendo, que vamos a ver eh, eh, políticos de derecha... Ya no, ya no racializado, sino va a haber Almara con, con, con su ideología de derecha, conservador, liberal, y va a haber también izquierdas, mestizos, con, eh, con su discurso, progresista. Eso vamos a ver de aquí a unos 10 años. Ya vamos a hablar de disputas ideológicas, políticas. Ahorita estamos en una transición de pasar ese, ese fenómeno de una política racializada. Entonces, no creo que el Estado plurinacional sea una reafirmación de lo blanco. Eh, sí, no, no había escuchado bien, pero sí, bueno, supongo que sí, tiene que ver con eso la pregunta, ¿no? De, de la reafirmación de lo blanco. Eh, a decir verdad, no sé si existen realmente hoy en día si lo que serían, lo que sería esa pureza acierto. Tal vez lo más cercano a eso siguen siendo de ciertas comunidades indígenas que existen en el Oriente y el Chaco Boliviano. En el occidente ya es algo casi, podría ser más llamado mestizaje. O tal vez la idea interesante también que se habla sobre, sobre lo que decía María Galino de, de es ¿no? pues, también interesante porque muchas veces este mestizaje no ha sido un mestizaje... ¿no? Con consenso, no ha sido un mestizaje a fuerza. ¿no? Bueno, eh, creo que debería entender la pluralidad, debería ser debería también entender que se debería superar este tipo de principios. ¿no? Y, bueno, yo como educador no, no, no puedo hacer esta diferencia porque eh, ciertamente sería malo ¿no? que yo a, a, un, a un niño o niña, por ciertas características fisionómicas, Entienda que es más inteligente o que, o que es mucho mejor como persona. Y no, ciertamente no es así. Muchas veces es todo lo contrario. ¿no? Aunque también hay que ser, como decía Fernando Untoja, hay que ser realistas con esto del expansionismo colla que llamaba él. Cuando decía, bueno, el colla está haciendo lo mismo que, de, lo que, de lo que se negaba. ¿no? Está empezando a colonizar a los pueblos indígenas del oriente, parafraseándolo, y lo que ocurre en esto es que, bueno, eh, muchas veces pensamos que es algo nuevo, pero los pueblos collas, por ejemplo, los, los señoríos aymaras, eh, no, no tenían territorios únicos, siempre han tenido territorios en el, en el altiplano, en la pampa del, del altiplano, y tenían territorios en los yungas, o en territorios más, más, este, más a interior del monte, si vale el término, más es el extremo del oriente, pasando ya incluso la cordillera. La, la, los restos arqueológicos que existen incluso antes de los imperios, de, de los imperios aymaras, mejor dicho, Tihuanaco, por ejemplo, son, demuestran que ha habido contacto entre culturas y a eso me refería cuando decía que la pluralidad es anterior al Estado o sea, este intercambio cultural siempre ha existido es posible que nosotros como, quizás vale, vale el término como, como nación hegemónica dentro de lo que es el Estado plurinacional pues, pues parece que está marcado esto, hay que reconocerlo es posible que se esté dando esta expansión como, llamaban, como hablaba hace un ratito, pero ciertamente también hay que reconocer que estos intercambios comerciales y estos intercambios culturales siempre han existido, así como nosotros podemos ir a hacer vida a otros departamentos, ser comerciantes, de la misma manera vamos a ver en unos años que va a ir ocurriendo lo contrario, debido a la pujanza económica que tiene ahora esta región de nuestro país. Y bueno eh, dentro de todo esto ya hablar de, de, de blanquitud o hablar de un mestizaje pues no, no me parece que llegue a buen término primero porque debería superarse este, este prejuicio colonial que se dijo hace un momento ¿no? primero. y segundo porque con el pasar de los años esto ya no va a ser un referente social ni mucho menos estamos en una especie de de intercambio cultural debido a nuestro auge económico. Imagínense cuando tengamos unos mejores carreteras hacia el, hacia y Pando, o imagínense de aquí a unos años cuando, bueno, tengamos eh, más acceso, por decirles, a, hacia el Chaco por, por una u otra razón. Vamos a acabar convirtiéndonos tal vez en un conglomerado de, de, de personas, pero ¿saben en qué se diferencia esto con el, el carácter intercultural? Que, bueno por lo menos se va a tratar de mantener esta, esta herencia y el, la idea de, de reconocer esta diferencia el día de hoy, que es la pluralidad, parte tanto de conocimiento científico y cultural que tienen nuestros pueblos, como la idea de autoidentificarnos y es que podemos decirnos hoy en día, ¿no? tú no eres Aymara, pero mucho parte de la autoidentificación, porque hoy en día estamos hablando de que la modernidad está alejándonos de estos principios pero es un concepto de identidad como les dije hace un momento hay naciones, que nos, hay países que nos están mirando, estados que están siguiendo nuestro ejemplo, mejor dicho y parece que de aquí a unos años estos países van a tener los mismos conflictos es de decir, ah no, es que la pluralidad me está, me está a mí discriminando, ah no, es que hay pueblos que este, esta, esta, este, esta confrontación de etnias no nos va a hacer nada bien, la, la pluralidad parte de eso, en superar esta situación, porque bueno, vamos a entender que con el pasar de los años no va a existir tanto esa diferencia, me parece a mí que vamos a integrarnos como sociedad, pero tiene que ser bajo este principio y tratar de buscar lo menos posible una confrontación, especialmente en temas que tengan esta base de racismo porque puede llegar a, a desembocar en ejemplos muy, muy, muy peligrosos como mencioné hace un momento y lo mejor sería que así como en la sociedad romana donde pesaba más el carácter de ciudadanía que el carácter de raza porque el ciudadano romano podía ser africano, podía ser germano, o podía ser latino de la misma manera el Estado tiene que sobrepasar esta situación, pero no parto yo de que el Estado plurinacional esté mal, sino parto de que tiene que incluir la superación de que la identidad parte de la autoidentificación de cada uno como individuo. Y en ese contexto juega mucho lo que es la lengua materna, lo que es la, la, la, la autoidentificación, como dije hace un momento, y lo que es tal vez incluso el origen geográfico de cada uno de nosotros como bolivianos. Nada más, eh, solamente eso. Muchísimas gracias, realmente han surgido muchos temas para reflexionar, esperamos a los expositores volverlos a tener ¿no? en un próximo encuentro. Muchas gracias por todos sus aportes, a todo el público en general y nos vamos despidiendo, esperemos seguir construyendo estos espacios para debatir temas tan necesarios y urgentes. Antes de finalizar, vamos a proyectar un video, pero bueno, con este video cerramos el evento y muchísimas gracias a todos es la diferencia entre república y estado plurinacional? El estado nuevo plurinacional de Bolivia a, asume todas las nacionalidades pluriculturales. Hace mención a lo que nunca antes se nombró en la antigua república. En la antigua República se renombraban solo los departamentos. En cambio ahora se nombra hasta los últimos rincones del país, con sus diferentes culturas. Somos hartos, todos hartos. Para mí República es la continuación de una estructura eh, de índole colonial desde la fundación de Bolivia, donde las leyes... Eh,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 No debería haber eh, distinción de clases, discriminación. Se nota. En la misma en la, en la televisión se nota. Se nota pero que... República se podría decir que era más liberal. Eh, ahora con el nuevo estado plurinacional, obviamente que participan más eh, culturas, ¿no? indígenas tienen más voto que anteriores que gobiernos, participan más